Hola, bienvenidos a todos. Este es el taller de experiencias prácticas que he tenido el placer de presentar en el encuentro práctico para profesores de L, de International House y de la Editorial Difusión. El título, como veis en la pantalla, es Caos Calvo, Experiencias de Prosumición en L. Mi nombre es Héctor Ríos y soy profesor de español como lengua extranjera en la Escuela Superior de Premediatoria y Linguistici de Bergun, en Cagliari. Tenéis también mi dirección o mi perfil de Twitter que es arroba ríos Héctor. Llevamos ya bastantes años en la enseñanza de, de lenguas extranjeras eh, utilizando un enfoque comunicativo basado en, en, en tareas eh, y que está orientado principalmente a la acción. En la mayoría de los manuales de enseñanza de lenguas extranjeras, pues las unidades didácticas de los manuales están divididas en tareas que tienen un proceso de trabajo en el aula que nos permite ir desarrollando tareas posibilitadoras focalizadas en la comunicación, focalizadas también en la práctica formal, eh, ...consecuentes a una tarea lingüística definida al principio de la unidad. Bien, eh, a medida que vamos trabajando las tareas posibilitadoras, pues, bueno, entramos en, eh, en, una, en un enfoque orientado al desarrollo de la autonomía de, lo, de los aprendientes y que poco a poco vayan eh, siendo más conscientes y, y desarrollando lo que es el, la autonomía y el aprender a aprender, ¿no? Eh, bien, eh, estos dos elementos, el enfoque por tareas y la autonomía en la enseñanza de lenguas extranjeras eh, me ha permitido a lo largo de los años eh, implementar este tipo de trabajos con eh, el desarrollo de la competencia comunicativa digital, en eh, los aprendientes de, de lenguas eh, gracias sobre todo al periodo histórico en el que nos encontramos no en la, en la sociedad de la información, una sociedad red que consiente que los estudiantes pasen de ser meros consumidores de información a prosumidores de, de información, en este caso de contenido en español como lengua extranjera. Eh, como decía, eh, nos encontramos en un periodo histórico eh, conocido como sociedad del conocimiento en el que desarrollar la autonomía y la capacidad de aprender a aprender eh, tiene un, eh, un valor fundamental, ¿no? ¿Qué significa aprender en la sociedad del conocimiento? Pues bueno, ser conscientes de que la información es líquida, de que fluye, de que eh, se crea, tenemos una cantidad ingente de información eh, y tenemos que ir a aprender poco a poco eh, a cómo filtrar el contenido que nos interesa, a ser críticos con la información, y a ir desarrollando poco a poco un entorno eh, personal de aprendizaje que nos permita eh, cultivar y ser eh, eh, muy críticos y crear contenido para facilitar el propio aprendizaje. Eh, bueno, eh, como todos tenéis seguramente tutores o, o, o mentores que os han abierto líneas de investigación, líneas de pensamiento, yo he querido estructurar eh, en esta diapositiva... Eh, los mentores que para mí pues, han sido fundamentales en este recorrido de formación. ¿no? Eh, empezaría con Jane Arnold, ¿no? que trata, eh, es una experta en lo que a la afectividad en el aula de enseñanza de lenguas extranjeras el, con reconocimiento eh, internacional. ¿no? Eh, bien, vamos a ver cómo, cómo yo llevo eh, estos factores al, al aula y cómo enriquezco este enfoque por tareas. Como decía, llenarlo, marca, subraya mucho la importancia de eh, la creación de un estado eh, en el que en el aula pues, haya mucha comunicación y el elemento de la afectividad sea fundamental. ¿no? Bien, eh, gracias a la investigación de la competencia comunicativa digital, eh, a manos de Lola Torres, ¿no? que define la competencia comunicativa digital, como la capacidad que tenemos eh, en la sociedad actual en la, en la que nos encontramos de filtrar contenido y desarrollar competencias y destrezas que nos permitan aprender en este, este momento histórico en el que nos en, encontramos. ¿no? Eh, una base fundamental de este tipo de, de aprendizaje, eh, como ha destaca Dolores Reig, es el uso de las Tic Tac Tape, ¿no? eh, tecnología de la ...información y la comunicación... ...tecnología del aprendizaje y el conocimiento... ...y te tecnología del de empoderamiento y la participación. Eh, tanto Linda, Can Linda Castañeda como Jordi Ardel... ...llevan tiempo hablando de la importancia que tiene... ...el desarrollo de entornos personales de aprendizaje... Eh, ...a través de redes personales de aprendizaje o como Iñaki Murua prefiere llamarlos cibercomunidades de, de aprendizaje. ¿no? Eh, por medio de tareas digitales, eh, antes hemos hablado de las tareas lingüísticas, vamos a ver cómo se pueden implementar por medio de tareas digitales que me consientan la creación de cibercomunidades de aprendizaje y al mismo tiempo desarrollar eh, en los aprendientes la conciencia de un entorno personal de aprendizaje y de, obviamente, una red personal de aprendizaje. Ya mmm, el año pasado, en 2014, Jeremy Rifkin eh, publicó un libro que se llama La sociedad a coste marginal cero en el que habla de tres grandes factores en, a lo largo de la evolución de la especie humana. ¿no? Eh, cada vez que ha habido un salto evolutivo en la, en la sociedad pues ha habido tres cambios fundamentales eh, disruptivos en, en estos tres elementos. ¿no? En, en la información, eh, recordemos el cambio que supuso eh, la imprenta eh, en la energía y en la logística ¿no? actualmente eh, estamos, ya hemos entrado en, el, en la fase disruptiva de la información eh, en el que los eh, consumidores de información están pasando de ser con, meros consumidores a productores de la información y tenemos también el cambio que está ocurriendo actualmente con la energía ¿no? llegará también con la, con la logística eh, bueno, eh, también desde la neuroeducación, eh, de la neurociencia, eh, Mora Teruel, Francisco Mora Teruel, nos habla de, de, de la atención, no cómo la atención es fundamental para el aprendizaje y cómo gracias a la emoción, a través de la emoción, se activa elementos del hipocampo que nos permiten fortalecer los procesos de aprendizaje. Eh, pues bien, trabajando por, por tareas digitales y... Entrando en un recorrido que nos acerque al entorno personal de aprendizaje, a la creación de cibercomunidades de aprendizaje y la participación en redes personales de aprendizaje, veremos cómo se activa también la emoción en el estudiante con lo que conlleva todo eso para su aprendizaje. ¿no? Un nivel de involucración, eh, os haría decir, sin precedentes. Bien, todo esto como lo llevo al aula de lenguas, ¿no? Vamos, vamos al punto que nos, que nos interesa a todos los docentes de, de lengua. Bien, eh, primero, bueno, con esta diapositiva quiero presentar qué es lo que hago normalmente yo en la red, ¿no? Empecé ya hace ya cuatro o cinco años a, a crear mi propio entorno personal de aprendizaje. Eh, a través del acceso a la información, a la curación de, de, de contenido, al etiquetaje y filtraje eh, de artículos relevantes e interesantes para mí, en este caso a nivel, a nivel profesional, con todo lo que conlleva para la formación de un docente de, de, de lenguas, y eh, a darme cuenta de la importancia que tiene también la identidad digital, ¿no? Participando en comunidades de aprendizaje, alimentando mi entorno personal de aprendizaje mediante la lectura, mediante los resúmenes, eh, mediante la creación de nuevo contenido he ido poco a poco ampliando mi entorno personal de aprendizaje y sobre todo mi red personal de aprendizaje ¿no? a través de pequeñas cibercomunidades de, de aprendizaje. Bien, eh, Todo este ser en, en la red eh, me ha llevado a reflexionar en estos años y e a investigar sobre cómo podría transmitir eh, este proceso de aprendizaje en la enseñanza de lenguas eh, y he llegado a la conclusión de que es posible eh, facilitar y crear un entorno personal de aprendizaje o PLE eh, en la enseñanza de lenguas extranjeras, ¿no? yo lo he llamado e, PLE-L ¿no? PLE, entorno personal de aprendizaje en el español como lengua extranjera bien lo primero que suelo hacer es crear una eh, comunidad o cibercomunidad de aprendizaje, ¿no? Un entorno de aprendizaje en red, principalmente con una red social, que es Facebook, donde centralizamos eh, todo lo que ocurre eh, dentro y fuera del aula. Eh, gracias a la red social y después al uso de varios servicios en la, en, en, en la web eh, que vamos a ir utilizando a medida que vamos desarrollando las tareas o los proyectos digitales, vamos a ver cómo es posible crear entornos personales de aprendizaje, los estudiantes de, de L y cómo es posible también eh, fortalecer las cibercomunidades de aprendizaje y las redes personales de aprendizaje. Vamos con los procesos en estas tareas digitales. ¿no? Bueno, eh, lo primero que hacemos una vez que terminamos la tarea analógica, la tarea lingüística propuesta en el, en el manual, eh, suelo mmm, implementar con una tarea digital. Bien, eh, aquí en esta diapositiva vemos las diferentes tareas o artefactos digitales que podemos llevar a cabo en el aula con los estudiantes. Desde un podcast, eh, podemos hacer un podcast que bueno, sería una entrada de, de audio, una entrevista, un, un diálogo, un, una discusión sobre un tema eh, en formato audio. Podemos crear también entradas de Wikipedia, se podría hacer eh, trabajo en eh, texto o vídeo a través de entrevista, a través de subtitular vídeos en lengua extranjera, eh, se podría también narrar un evento en directo por, por varias redes sociales y bueno, el, el soporte principal suele ser un blog, ¿no? Todas estas tareas que realizamos digitalmente suelen estar eh, alojadas en, en un blog. Vamos con la segunda fase. Bueno, una vez que decidimos con los estudiantes qué vamos a hacer, qué tipo de tarea vamos a hacer. Eh, empieza la búsqueda de información y la gestión de información. Podemos buscar información en cualquier. Eh, eh, a través de cualquier tipo de formato, ¿no? puede ser a través de una revista, puede ser a través de un periódico, escuchando la radio, viendo un documental, viendo eh, un vídeo diario o también accediendo a través de las fuentes que encontramos en la red. ¿no? Eh, lo que le pido a mis estudiantes cuando empiezan a buscar información a medida que vamos a ir desarrollando estas, estas, estas fases de trabajo que se vayan a, abriendo eh, diferentes perfiles en varios servicios web. ¿no? Principalmente eh, en esta fase de búsqueda y gestión les pido que abran un perfil en Digo y en Twitter. Digo y Twitter porque me permite acceder a una información eh, que podría tener un valor mucho más relevante. ¿no? Entonces, Digo es una especie de librería eh, virtual que vamos creando poco a poco y en la que vamos a ir guardando, etiquetando las fuentes que utilicemos para nuestro trabajo. Digo me permite también seguir a otros profesionales, a otras personas que eh, guardan a sí mismo de manera pública eh, fuentes que les sirve para su propio crecimiento profesional o personal. Eh, Twitter, eh, pues bueno, a través del bar, de la barra de buscador de Twitter, con una etiqueta o con palabras sueltas, podemos acceder a contenido que va fluyendo a través de esta red social. ¿no? Bueno, una vez que los estudiantes van leyendo, buscando información, una vez que, que encuentren algo relevante para el trabajo, les pido que lo guarden en Digo, eh, que empiecen a gestionarlo a través del etiquetaje en, en Digo. Si resulta interesante para ellos, pues, eh, ¿por qué no? Que, al mismo tiempo, compartan esa información a través de la eh, red social que utilizamos para la cibercomunidad de aprendizaje, en este caso Facebook, eh, y que, bueno, pues, ¿por qué no?, que lo compartan a través de otras redes sociales, por medio de otras redes sociales. Eh, si hemos encontrado esta información a través de Twitter, pues les pido también que sean críticos con esa información y con el usuario que lo ha compartido. ¿no? Si este usuario. Eh, tiene un perfil que nos resulta interesante, podemos seguir a ese usuario, podemos incluso ver a qué persona sigue el usuario y seguir nosotros a esta persona o a otros seguidores o personas a las que sigue esta, esta persona para ir ampliando ese entorno personal de aprendizaje. Eh, bien, muchas veces cuando encontramos fuentes en internet suelen estar alojadas en un blog o en la sección de un periódico que a través de un lector de noticias, en este caso yo utilizo Fitly, nos permite suscribirnos a esas fuentes. Es decir, cuando esa página o esa sección o ese blog actualice información, nos puede avisar directamente a través del lector de noticias. Pues le digo a los estudiantes efectivamente eh, lo que estáis pensando, ¿no? que si esa fuente de información les resulta interesante y relevante, para ir mejorando su propio talento o, en este caso, bueno, el input de entradas relevantes en español, pues que se suscriban a esas, a esas fuentes. Aquí tenéis algunos ejemplos, lo que decía de, de Digo, como un marcador social en una librería pública de un estudiante eh, que, a raíz de un trabajo que llevamos a cabo sobre la marca España, hace un, un par de años, pues bueno, ella gestionó todas estas fuentes que le sirvieron después para realizar su entrada resumen en el, en el blog. Eh, tenéis dos ejemplos, os muestro ahora dos ejemplos más de cómo el lector de noticias, Fitly, eh, después de dos años de uso, eh, tiene pues bueno esta forma, este formato que veis actualmente. no eh, Vemos que hay diferentes listas en español, en, en lengua extranjera y que bueno, que está que esta persona, que ese estudiante, poco a poco ha ido cultivando, ha ido regando y ha ido ampliándolo. Aquí tenemos otro, otro, otro ejemplo. Lo importante es eso, ¿no? ver cómo en cada entorno personal de aprendizaje, en este caso a través del lector de noticias, pues va cogiendo la forma que el estudiante prefiere ¿no? y vamos desarrollando ese concepto de autonomía que decimos al principio y esa capacidad de aprender a aprender, ¿no? ser crítico con la información y decidir ¿Qué fuentes, qué contenidos queremos acceder? Bien, una vez que los estudiantes han encontrado información que les resulta relevante para el trabajo y lo han gestionado en Digo, lo han gestionado también a través de la suscripción en lectores de noticias, lo han compartido por las redes sociales, empezamos con la escritura colaborativa. Suelo utilizar Google Drive porque me permite una escritura asincrónica para que el resto de estudiantes puedan ver opinar y comentar lo que hacen otros compañeros. Bueno, pues creamos un documento colaborativo, en este caso los estudiantes individualmente tienen que redactar un resumen objetivo de las fuentes que han encontrado y después pues aportar algo nuevo, ¿no? aportar algo que les salga desde dentro, que les venga y sea de la... lo más subjetivo posible. Una vez que lo, todos los documentos de los estudiantes están, están escritos, les pido que cada estudiante entre en el documento de los compañeros y vayan leyéndolo con una lente, con una eh, óptica eh, analítica, y comentando posibles errores o analizando un poco funciones lingüísticas que encuentren en, eh, en el documento de, lo, de los compañeros. Obviamente estos comentarios pueden ser a su vez comentados, creando una interacción. Aquí vemos un ejemplo de un texto sobre un trabajo que hicimos de un grupo rock sardo que se llama Tamorita a raíz de una canción que sacaron en español eh, que se titula Mezcaleos. ¿no? Bien, eh, como veis aquí, pues bueno, una pequeña interacción que surgió entre varios estudiantes. ¿no? Eh, la primera persona en el comentario de surgió eh, que veis aquí... Pues comenta surgí o surgió, surgí a mí, ¿no? ¿El verbo es surgir o surgir? Creo surgir, es la idea que te surge, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Así surgió la idea? En fin, facilitar esta interacción, ¿no? Eh, bueno, una vez que todos estos comentarios van surgiendo y aquí es fundamental el, eh, la función que tiene el profesor, ¿no? Una vez que los estudiantes han comentado los propios textos y los textos de los compañeros en clase aquí le, en, introducimos un elemento de lo que sería la clase invertida o flipped classroom en el que eh, en clase lo que hacemos es debatir esos comentarios, analizarlos y obviamente hay una última fase de corrección que es el profesor el que realiza la última lectura y añade posibles comentarios, posibles correcciones a aspectos del documento que los compañeros no han comentado Bien, todos estos errores, todos, estas, todas estas análisis, todos estos análisis perdón, eh, nos permiten después crear carpetas nuevas eh, que yo suelo llamar reflexiones sobre la lengua en la que introducimos eh, y estructuramos eh, todos estos eh, errores. ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo de los últimos análisis que hemos hecho. Eh, tenemos verbos con preposiciones, eh, usos del subjuntivo, reflexiones sobre el látil de la acentuación la diferencia entre por y para, en fin, eh, vamos estructurando y creando contenido, no solo el contenido que aparece en, la, en los manuales, ¿no? sino aparte, gracias a este, esta fase de trabajo, eh, podemos ampliar el número de funciones lingüísticas que trabajamos en el aula, con lo que eso conlleva. ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de las entradas eh, o tareas digitales que suelo proponer. Eh, se puede hacer una entrada tranquilamente de, de, de, de Wikipedia. En este caso, decidimos hacer eh, una entrada sobre los mamutones, que es una tradición, una fiesta tradicional del carnaval de Mamollada en Cerdeña, en el que los estudiantes tenéis que pensar siempre en esa fase de trabajo, no buscad información. En este caso, esta entrada ya existe en italiano por lo que se convirtió al final un trabajo, sobre todo, de traducción. ¿no? Había personas, había estudiantes que eran de este pueblo, por lo tanto, enriquecieron mucho más el texto que había en italiano, eh, con un resultado óptimo, realmente fantástico, en la entrada en, en, en español. Como decía, redacción en Google Drive, análisis de comentarios, posterior análisis en reflexión sobre la lengua, y este es el resultado definitivo, ¿no? la publicación en Wikipedia. Se puede hacer también un podcast, ¿no? En este caso muestro eh, la entrada, resumen de lo, del trabajo que hicimos en Wikipedia con una reflexión sobre lo que nos aportó hacer esto en, en Wikipedia con todos los estudiantes y, bueno, cada uno pues, aportaba su punto, su punto de vista. Se pueden hacer también vídeos. Antes hemos visto un documento colaborativo en el que eh, se estructuraba el resumen, entrada, blog, que iba a servir para este trabajo, ¿no? este grupo de música decidió crear una canción en español que se llama Mezcalero y bueno, pues nos pusimos en contacto con ellos para entrevistarles ¿no? y hablar un poco de por qué decidieron, este grupo que canta en italiano y en sardo por qué decidieron publicar una canción en, en español les enviamos las preguntas, ellos muy amablemente pues aceptaron la invitación se grabaron en vídeo y nosotros lo que hicimos fue subtitular las respuestas, ¿no? que después se publicaron en YouTube. Como decía, el soporte principal es el blog, ¿no? El blog me permite alojar todo tipo de texto multimodal, texto escrito, enlaces, hipertexto, código HTML que me permite incrustar fotografías, vídeos. Eh, un elemento importante en esto, que no me voy a detener ahora mucho, pero es el derecho de autor, ¿no? La licencia Creative Commons, ¿no? Que eso también se trabaja en el aula, eh, dando la posibilidad de estudiante de conocer un poco el, el comportamiento y las diferentes leyes de propiedad intelectual que, que existen en la, en la red. Bueno, ahora hemos visto este tipo de entradas que parecen eh, no excesivamente complejas, ¿no? Pero... Eh, una experiencia didáctica que tuve el placer de llevar a cabo con estudiantes fantásticos aquí en Cagliari, fue transmitir un evento en directo ¿no? que lleva por nombre Cagliari de noche y bueno, brevemente lo explico y fue crear varios grupos de trabajo en el que cada uno era responsable de una visita guiada por, uh, por Cagliari, por la ciudad de Cagliari, en Cerdeña, en, en Italia. Cada grupo se encargaba de preparar contenido, texto, eh, escrito, audio, para hacer una salida abierta al público, es decir, cualquier elemento o persona externa al grupo clase podría participar. Obviamente debería tener un, un mínimo de conocimiento del español para interactuar. Y eh, el resto de la clase, lo, los componentes de la clase que no participaban, que no eran miembros de este grupo responsable, tenían que contar. Eh, narrar en directo este evento a través de una etiqueta, como veis aquí, que es eh, Cagliari de Noche eh, utilizando tres redes sociales principalmente Facebook, Twitter e eh, Instagram. Bueno, pues Cagliari de Noche a través de Facebook. Cagliari de Noche eh, nos permitió con esta red social pues eh, lanzar el evento unas semanas antes para dar un poco de difusión y que el mayor número de personas viniera a nuestra salida y que el resto de compañeros pudiera ir eh, bajo la etiqueta Caleri de Noche comentando todo lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Enriqueciendo el texto con fotos, con vídeo, eh, con audio incluso. Ahora, ahora veremos cómo se podría compartir, cómo se pudo compartir también eh, audio. Caleri de Noche también a través de Twitter con la etiqueta... Hashtag, etiqueta Cagliari, o cancheleto perdón, eso es en italiano, eh, almohadilla Cagliari de noche, a través de, de Twitter, pues exactamente igual. Con esta etiqueta, eh, narrar para dar la posibilidad a cualquier hispanohablante, no solamente en ese momento de seguir la salida, sino en un futuro, si uno cualquier persona que venga de visita a Caleri y tenga una cierta competencia digital, podría encontrar a través de Caleri de noche pues un, varios recorridos, culturales e históricos eh, sobre la ciudad de Cagliari, ¿no? que podrían revivir tranquilamente. Ocurrió lo mismo a través de, de, de Instagram. Bien, Antes comentaba cómo se podía compartir audio. ¿no? Pues eh, Explico brevemente qué es lo que hicieron los chicos. Mm, no todo el recorrido era simplemente escuchar a los responsables del grupo hablando sobre la ciudad de Cagliari y lo que habían preparado. Eh, quisimos preparar algunas audioguías eh, de manera que los, eh, las personas que participaron a la salida pudieran, pudieran escuchar parte de las explicaciones de monumentos, realidades históricas de una fachada de un edificio o de un barrio a través de estas audioguías que compartían en ese momento durante la salida y que daba la posibilidad al resto de participantes de compartir a través de internet y que eh, la gente que estuviera siguiendo el evento desde fuera pues bueno, se sintiera parte integrante de, de la salida lo mismo para youtube pues eh, teníamos también que los miembros o el resto de los compañeros que no forman parte del, del grupo responsable tenían o podían hacer vídeos de las explicaciones de lo que estábamos haciendo allí y compartirlo a través de, de la etiqueta y de Noche por facebook, twitter eh, después incluso utilizamos toda la información, todo el contenido generado para resumir eh, la salida en una entrada de blog como decía, el blog es el soporte fundamental ¿no? para dar difusión a todo el contenido creado eh, fijaros también la importancia que tiene narrar el evento ¿no? porque se va creando tanto contenido que al final los responsables de las salidas en este caso tenían que resumir eh, todo lo que ocurrió eh, utilizando todo el contenido creado en las diferentes redes sociales. ¿no? Entonces un, un nuevo proceso eh, de entorno personal de aprendizaje que podría enriquecer mucho este concepto, la, la cibercomunidad de aprendizaje y el, la propia red. Sucintamente eh, aquí os muestro las salidas. que sufrió la ciudad de Cagliari durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, hablamos también de la religiosidad que tiene este barrio. Eh, también fue, fue bastante chocante y tocante como salida. Bien, pues con esto termino la presentación del taller y ahora nos dedicamos a una parte mucho más práctica en la que quiero que los profesores eh, intenten entrar en esa óptica de prosumición por medio de tareas digitales. Aquí tenemos varias tareas que propondré o que propuse en el taller, que será la creación de, de un podcast en el taller en la que los eh, profesores participantes al taller podrán entrevistar al tallerista, que en este caso soy yo, podrán eh, hacer un resumen de otros talleres. Libertad a la imaginación. ¿no? Haremos una entrada de Wikipedia, un poco ambicioso, pero bueno, visto que el Encuentro Práctico de Barcelona no tiene una entrada en Wikipedia y bueno, pues se plantea eh, esto, no crear una entrada para el encuentro práctico que se aloje en Wikipedia eh, narraremos también otro grupo de profesores pues tendrá que narrar el evento en directo el taller es el segundo día, es el sábado entonces eh, tendremos ya un día, el viernes normalmente en este encuentro se narra todo lo que ocurre a través de estas redes sociales ¿no? principalmente Twitter entonces utilizaremos ya el primer día como muestra para que los profesores pues bueno Entren en esta dinámica y, y observen eh, de primera mano qué es lo que podemos hacer con un evento en directo y ellos irán narrando lo que ocurre en el taller y todo lo que ocurre en ese día. Eh, haremos una entrada de blog, los, los, los participantes al taller redactarán un resumen de la entrada del taller en el blog, que se publicará después, y habrá otro grupo que se dedicará a hacer vídeos, igual, vídeo entrevistas con un compañero, con algún tallerista que se encuentre en el taller. Todo esto con la idea de ver esa, ese binomio productor-consumidor, cómo eh, produce la prosumición ¿no? y lo que puede, consecuentemente, conllevar a los estudiantes de, de él. Y una figura importante será la del comodín. Un ¿no? comodín, eh, participantes al taller que sirvan como ayudantes y que intenten resolver cualquier tipo de problemas que tengan los diferentes grupos de, de trabajo. Con este código eh, QR tendréis acceso a una carpeta en Google Drive donde aparecen eh, diferentes documentos, seis en concreto, eh, en donde los participantes al taller irán redactando eh, el trabajo que irán realizando. Y nada, con esto me despido, eh, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado interesante y bueno, si os pica la curiosidad podéis eh, tranquilamente poneros en contacto conmigo a través de mi perfil de Twitter arroba eh, sector y bueno, animaros a... a tiraros a la piscina y a hacer un recorrido con vuestros estudiantes que a nivel lingüístico les va a aportar muchísimo pero sobre todo a nivel humano. Muchas gracias.